The extreme weather events come as Pope Francis warns of the dangers of climate change, taking a swipe at the Trump administration for withdrawing from the Paris Climate Accord. The Pope was speaking at a United Nations event in Rome. Gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se han de afrontar los problemas. Y la comunidad internacional. Ha ido elaborando también los instrumentos jurídicos necesarios, como por ejemplo el Acuerdo de París, del que por desgracia algunos se están alejando. Sin embargo, reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas, la presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio.